Buenas buenas amigos, acá estamos de nuevo, nuevamente, pero con un video diferente. ¿Por qué? Porque voy a jugar Minecraft por primera vez en toda mi recontra-rep. Eh, no tengo, o sea, tengo un poco idea nomás porque he visto videos de Minecraft. Eh, este juego yo no lo entiendo mucho, no, no sé de qué va el juego, pero yo lo instalé porque tenía ganas de jugarlo y tenía ganas de hacer una linda casa así que vamos a hacer una casa el video y la voy a hacer acá en este lugar bueno vamos a elegir me gusta me gusta ay amigo no veo un... este me gusta cómo mierda la que se ponía ay boludo no me acuerdo ahí está por qué 64 pero si estoy en modo creativo bueno no sé ese va a ser así mm... Bueno, primero vamos a hacer todo lo que viene siendo el pozo y todas esas mamadas, ¿no? Ahí tengo una gallina que después la vamos a comer. Yeah. Al cerdo este le voy a meter el pico en el ojo. Bueno, terminé por fin de, de, de sacar lo que viene siendo base. Así que bueno, ahora vamos a tapar todos los agujeros eso. Bueno, la casa va a ser de color blanco. Onda, la casa la voy a hacer al estilo que a mí me gusta. Eh, a mí me gustan este tipo de casas. Así que el piso va a ser blanco, la casa va a ser blanca. Casi en toda su mayoría va a ser blanco. Así que bueno, vamos a hacer... Todo lo que viene siendo el piso, y vamos a darle. Estoy terminando de poner el piso, y bueno, así quedó el piso. Nice, me gusta. Mm, tengo una, una imaginación, siento que va a ser una casa de no mames. Así que bueno, vamos acá más va adelante. No, soy. Bueno, no importa, ya está. Así que la casa va a ser así, eh, no sé si va a ser de dos pisos o de uno, pero bueno. Vamos a seguir dándole que está de 10, perro maldito. Así que bueno, vamos a seguir, se está haciendo de noche. La casa va a ser así, y ahí, y acá, esa va a ser la entrada, así que bueno. Ya, viste, ya se están dando una idea más o menos de cómo va a ser la casa. Así que vamos a seguir dándole fuerte y duro el trabajo como todo un albañil. Yeah. Bueno gente, déjenme en los comentarios algún consejo o algo de este juego. Eh, porque yo no tengo mucha idea, ya lo voy avisando. Bueno gente, seguimos, eh, seguimos en la construcción. Así que vamos a seguir dándole duro parejo. Bueno gente, ya vamos progresando. Una banda... Ay, eh, oh, no, este no era. Era este. Bueno, la casa la hice así. Este va a ser la pieza... Mm, mm, la pieza obvio, papi. Obvio, papi. Esta va a ser la pieza, así que bueno. Y creo que acá va a ser la cocina. Esto de acá, la cocina. Viene siendo cocina, cocina, cocina. Acá va a ser tipo el comedor o living... Acá en la entrada, obvio, ya se nota que acaba de en ser la entrada. Así que bueno, vamos progresando. La casa no sé si va a ser de dos pisos o de uno, la verdad ni idea. Pero bueno, ahí vamos. La casa ya se ve muy, muy buena, se ve la verdad. No te voy a mentir, me gusta cómo va quedando. Y bueno, vamos a seguir trabajando duro, parejo. Bueno gente, la entrada la hice así, onda... Bueno, así, onda, así la hice. Así que bueno, vamos a seguir dándole. Eh, tengo para rato, eh, porque la casa es grande. Parece más chica, pero es media grande. Así que bueno, vamos a seguir dándole, a ver qué sale. Y vamos a darle perro. Eh, Esta viene en la entrada, así que así quedó. No. Bueno, gente, así va la casa. Se me metió un. A ver. No, bueno, tenía un puto creeper o no sé cómo mierda, se llama un coso verde, allá adentro metido. Ahí hay un viejo ahí que no sé qué quiere hacer. Eh, no sé qué quiere hacer así, pero bueno, la casa va así, así que bueno, así va, perros malditos. Excelente, vamos a seguir trabajando. Y sí, la casa no va a ser de dos pisos, solamente que ese le pongo de agregado nomás. Y bueno, para que quede un poco más, más bonito. Bueno, la casa va así, o sea, terrible casa estoy haciendo, eh, me fui al carajo, pensé que iba a ser un poco más chica, o sea, la casa la hice así, a este estilo, eh, y bueno, me está quedando así, bueno, esto acá no debería ser así, pero bueno, eh, algo hice mal, así que ya está, ahora ya lo arreglo. Bueno, como les dije, la casa me quedó así eh, Porque yo la, la, la quise hacer así, de esta manera Un poco rara la casa así Pero bueno, veo cómo le hago En esta parte de acá Así que bueno, tengo para rato La casa es grande, sí, es grande Pero bueno Bueno gente, la casa me está quedando así Onda, bueno, los cosos estos crecieron como la mierda un montón La casa la cerré toda así Uy, acá. Uy, esto no me gusta. Muy bien, ahora sí. Bueno, la casa me quedó así. Adentro de la casa está lleno de bichardos. Está lleno de estas porquerías que no sé cómo se llaman. Acá hay un niño chiquitín. Y así la casa por dentro. Bastante grande la casa por dentro, así que bueno. Así va quedando la cosa, gente. Bueno, bueno, bueno, gente. Gente linda. Bueno, la... La casa la tengo así por dentro, ya le puse ventanas, tardé como una hora en ponerle ventanas, o sea un dolor de bola Esta va a ser la pieza y le puse acá así para ver, obviamente las estrellas ahora está lloviendo a cántaros Pero bueno, ahí va queriendo y vamos a ir construyendo, acá va terrible puerta hermano y acá viene siendo, bueno acá va a ser la cocina, cocina esto viene siendo todo como cocina, acá va a ser tipo comedor, living y todas esas cosas así que bueno vamos a seguir dándole gente, así va quedando la bueno gente, así va quedando mmm, lo que viene siendo la pieza un poco pobre y, y, y básica pero bueno de a poquito vamos a ir progresando así que bueno vamos a seguir dándole bueno amigos, la pieza me quedó así media básica, simple pero bueno, es para ser la primera casa está muy de no mames y bueno, vamos a seguir construyendo ahora para acá que acá tengo mucho que construir así que bueno, que construir no, sino que mmm, amoblar ¿Nee? pero bueno vamos a ir de a poquito, así que vamos a darle bueno amigos, por fin terminé la pinche puta casa esta Me tardé dos días en hacer la casa, literalmente dos días En la vida real no, dos días Y me quedo así Bueno, así me quedó la casa Nice Esto viene siendo cocina Esto viene siendo la cocina Esto viene siendo el comedor, living, lo, lo que quieran ustedes eh, Y esto viene siendo ponele un televisor no así que bueno, así quedó la casa eh, y esta viene siendo la pieza acá está la alfombra y acá está para hacer Noni pero bueno, esta es la pieza, así que así, una pieza bastante grande, acá no hay televisión ¿por qué? ¿Por qué? porque no, no hay así que bueno, eh, así quedó, no sé cómo hacer ese tipo de video en teléfono, ni siquiera en computadora se hacerlo ese tipo de video que hacen todos cuando construyen una casa y van mostrando por partes bueno, no tengo ni puta idea de cómo se hace así que yo se las muestro de esta manera bueno, así quedó gente espero, eh, eh, a mí me gusta mucho la verdad, va a ser la primera casa que hice me gusta muchísimo como quedó eh, muy iluminado, como a mí me gusta Tampoco tan iluminado quedó, pero quedó como yo quería. Y bueno, ahora vamos a ir para afuera. Ahí puse una campana. Así que bueno, así me quedó afuera. Eh, planteé algunas cosas. Acá están los árboles. Eh, los bambús esos, no sé si sacarlos o no. Pero así me quedó por afuera. Muy linda casa la verdad. Gente, gente. Este es el primer video de Minecraft, me convertí en niño rata, cerramos porque entran los bichardos Y bueno, espero que les haya gustado este video eh, Si les gustó, suscríbanse, denle like, denme algunos consejos o algo Voy a seguir construyendo casas porque me gusta, eh, me entretiene y bueno Espero que les haya gustado este video Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video gente Nos vemos, bye bye Five, six. Seven,